gracias por continuar en sintonía con nosotros estamos de vuelta eh, en el día de ayer la gobernación de la vega y el padre cualo pues organizaron en esta catedral un reconocimiento al, pre, al predicador salvador gómez Ese, este acto fue organizado por la gobernación provincial en el cual pues también estuvo presente el senador el ingeniero euclides sánchez y, esto fue un reconocimiento por su trayectoria, por sus esfuerzos y por todo el trabajo que ha venido realizando el padre. Miren ahí al ingeniero Euclide con una corbata verde, verde que te quiero verde. Eh, esto fue en el día de ayer, este reconocimiento. Eh, valga la redundancia, este acto fue organizado por la oficina del gobernador Bolívar Martes. En otro orden, el ministro de Agricultura, el señor Ángel Esteves, afirmó durante este fin de semana que las acusaciones de Faña contra el ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, son falsas. Hay que destacar de que las acusaciones de Faña, que hasta ahora era un totalmente desconocido para muchas personas pues no solamente son contra el ministro José Ramón Peralta, sino contra el ministro de Agricultura eh, y el exministro de Industria y Comercio, Juan Cres Montás. Hemos dicho y reiteramos de que el ministro José Ramón Peralta no debió haber respondido a estas acusaciones. Sabemos que todo el que es parte del Estado, el funcionario público, está sujeto al escrutinio y muchas veces será acusado justa o injustamente. Así que de ninguna manera gana nada con perseguir judicialmente al señor Fañas, el ministro, ya que si demuestra su inocencia y gana este caso, pues también lo van a acusar de abuso de poder, de tráfico de influencia, etc. Y si pierde, pues saldrá embarrado. O sea que no, no, no entendemos la razón por la cual el ministro José Ramón Peralta se dejó llevar a este terreno totalmente innecesario. El señor Fañas ha reiterado en varias ocasiones su acusación. Vamos a ver lo que dijo el ministro de Agricultura. Y eso se nos fue lo que eh, Vamos a ver, parece que no hubo un fallo técnico, pero ahora mismo en breve vamos a tener pues, lo que dijo el señor Faña en su acusación al ministro. Estas son imágenes de la actividad que realizó eh, este fin de semana en Expo Vega fue el lanzamiento de Expo Vega 2017, que he escuchado varias quejas de varios comunicadores de aquí de la provincia, pues que alegan haberse sentido tratado me, menos, de una manera, o sea, lo trataron menos que los comunicadores que vinieron desde otras provincias, Ahora sí, ya estamos listos con lo de Faña, vamos a ver. Las acusaciones del presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno, Leonardo Faña, donde afirma que existe una mafia en la importación de alimentos, acusando a José Ramón Peralta de ser uno de los principales beneficiados. Hoy el ministro de Agricultura le respondió a sus denuncias. No es una denuncia grave, es una denuncia falsa y de poco principio. Porque Faña fue, y, y me molesta porque somos amigos. Porque él también, él era vendedor, yo era vendedor, yo sé quién es él, sabe quién soy yo. Y él trabajó, él fue su secretario de Agricultura, también sabe qué se hacía allá. Él debería entender un poquito mejor. Y sabe quién eran, quiénes han sido empresarios toda la vida en esto, que, han, que le garantizan alimento al país. Aseguró que debe tener poco principio moral la persona que procura hacerle daño a la familia del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Pero además, atacar una familia honorable como la del ministro Peralta, hay que, conocer, hay que tener poco principio para hacerlo. Y si alguien lo mandó, es porque no lo quieren a él, ni siquiera eh, repetan respetan lo que ellos mismos hacen, que son conocedores de esto. Pero ahí no hay absolutamente nada, todo es transparencia lo que hay ahora. Estas declaraciones fueron ofrecidas en un encuentro que sostuvo Ángel Esteves con agricultores de Asua, donde dejó iniciada la veda de varios cultivos que sean hospederos de moscas blancas y virosis los cuales no pueden ser cultivados. Desde Azua de Compostela, para Telenoticias, Johan Sinova. Tras las acusaciones del presidente... La semana pasada, la comisión designada por decreto por el presidente Danilo Medina para investigar la licitación de las plantas al carbón de Punta Catalina, eh, pues emitieron en una rueda de prensa, pues sus consideraciones y el resultado de la investigación que vinieron realizando. Vamos a ver lo que dijo la Comisión de las Plantas al Carbón de Punta Catalina. El monto que ronda cerca de los 2 mil millones de dólares para levantar la central termoeléctrica Punta Catalina es uno de los puntos más controversiales. La comisión que investigó el proceso de licitación y adjudicación determinó que su costo no es elevado como se ha denunciado. La comisión no ha podido encontrar pruebas que le permitan concluir irrefutablemente que el precio acordado en el contrato para la construcción de Punta Catalina es elevado o esté sobrevaluado. El informe apunta que el precio anual que implica posponer la entrada de las plantas tendría un estimado de 25 millones de dólares por mes de retraso, por lo que recomendó concluir la obra. Esta comisión recomienda la terminación de la referida obra, sobre todo tomando en consideración la cuantiosa inversión ya realizada a fin de evitar daños y pérdidas adicionales cuantiosas para el Estado. Asegura que las empresas que trabajan con Odebrecht en el megaproyecto no tienen la capacidad para terminar las olas. De acuerdo a los demás representantes del consorcio liderado por Odebrecht, tanto Tecnimón como Grupo Estrella manifestaron que no tienen condiciones para concluir la obra por sí solas. En consecuencia, el gobierno tendría que iniciar un proceso de licitación con relación a si hubo pagos de sobornos, se incluyó la respuesta de una comunicación que envió el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. La documentación provista desde Brasil no evidencia irregularidad alguna en el proceso de licitación y adjudicación del contrato de PC, aunque hace la salvedad de que la misma incluye la confesión de un empleado de la empresa o de Brecht, según la cual un diputado y un senador habrían recibido sobornos para la aprobación del Congreso Nacional del financiamiento para la construcción de la central termoeléctrica Junta Catalina. Sobre el impacto medioambiental, indicó que sería bajo. Este concluye que el depósito diseñado para la exposición de las cenizas de 100 hectáreas es lo suficientemente grande para disponer de toda la ceniza del proyecto sugiere que los terrenos donde se levanta la central termoeléctrica que pertenecen a la compañía anónima Explotaciones Industriales deberían negociarse y pasar al Estado. La comisión recomienda de urgencia la modificación de la ley de compras y contrataciones porque no aporta elementos al Estado en los procesos de compras. Quedó claro que la ley número 340-06 pone en desventaja al Estado y su capacidad de negociar mejores condiciones y precios vis a vis la capacidad que tienen las empresas privadas cuando licitan la compra de bienes y servicios o la contratación de una determinada obra. Tres de los miembros no estuvieron presentes en la lectura del informe final, dos porque presentaron excusas y César Sánchez, quien renunció para enfrentar un proceso judicial. Sin embargo, se destacó su rol en los trabajos de investigación. Para nosotros fue un honor trabajar con César Sánchez y César Sánchez fue uno de los más aporte hizo en todo este proceso. O sea, César Sánchez se ha ganado el respeto de cada uno de nosotros. Se recuerda que mediante el decreto 6-17, el Poder Ejecutivo creó la comisión para que investigue el proceso de licitación y adjudicación de Punta Catalina que se construye en la provincia de Peravia, obra que finalmente se le adjudicó a Odebrecht. El próximo lunes se le entregará los resultados al presidente Danilo Medina y al Ministerio Público al que la comisión exhortó determinar si hay responsabilidad penal. Para Telenoticias, Wayne Polanco. Vamos a, vamos a buscar, yo voy a buscar, para cuando retornemos de la pausa, las declaraciones que dio Sergio Tulio Castaños hace un mes aproximadamente y ahora se retractó, ¿qué será?, ¿Qué, ¿Qué dedo de los pies le habían pisado a este señor que se retractó? Pero bien, el presidente Donald Trump, el presidente Donald Trump ha sido noticia desde que inició, bueno, el presidente Donald Trump viene siendo una figura de hace muchos años, pero ha estado en las noticias desde que inició su carrera por la nominación presidencial y ahora después de pre presidente, pues se mantiene, en boca de todo el mundo. Vamos a ver estas tres imágenes del presidente Donald Trump, pero primero vamos a ver, eh, el presidente Donald Trump está presionando al presidente Moon para renegociar el acuerdo comercial con Corea del Sur. Vamos a ver estas imágenes. Donald Trump presiona al presidente surcoreano Moon Jae In para renegociar su acuerdo comercial. Las tensiones con Corea del Norte quedaron eclipsadas por la insistencia del mandatario estadounidense en renegociar el acuerdo, conocido popularmente como Corus. Estamos renegociando un acuerdo comercial en estos momentos con Corea del Sur y confiamos en que sea igualitario. Será un acuerdo justo para ambas partes. Ha sido un acuerdo duro para los Estados Unidos, pero creo que eso será muy diferente y que será bueno para ambas partes. Estas declaraciones se deben en parte a la preocupación de Trump por supuestos desequilibrios en el intercambio de acero y automóviles. En sus declaraciones públicas, el presidente surcoreano no hizo referencia a la renegociación y se limitó a hablar de los lazos económicos bilaterales. Sin embargo, en lo relativo a Corea del Norte, los líderes mostraron más sintonía. En la rueda de prensa posterior al encuentro en el despacho Oval, Trump insistió en que el gobierno norcoreano merece una respuesta decidida y aseguró que está trabajando con Seúl y Tokio en una serie de medidas diplomáticas de seguridad y económicas. Por su parte, Moon expresó su compromiso con la postura militar conjunta de Estados Unidos y Corea del Sur y advirtió que las amenazas y provocaciones del norte se toparán con una respuesta severa de Seúl y Washington. Donald Trump presiona al presidente surcoreano Moon jae presidente, la, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos aprobó eh, en parte las restricciones migratorias del plan del presidente Donald Trump. Vamos a ver estas imágenes sobre en qué consiste esto y lo que ya están aplicando en los Estados Unidos. El veto migratorio de Donald Trump entra en vigor en Estados Unidos. Esta implementación es posible gracias al Tribunal Supremo, que el pasado lunes permitió la entrada en vigor de algunas partes del veto, destinado a prohibir durante 120 días la entrada de refugiados y durante 90 días el ingreso de los nacionales de seis países de mayoría musulmana. El veto comenzó a aplicarse, sin embargo, con algunas excepciones que han causado polémica y que permitirán, por ejemplo, la entrada de quien tenga una nuera en el país, pero no de quien tenga un abuelo. Y es que de manera amplia el Supremo determinó que Trump puede negar la entrada al país a cualquier persona que no pueda probar que tiene un vínculo genuino con Estados Unidos, es decir, que no tenga familia o que no tengan planes para trabajar o estudiar en el país. El Tribunal Supremo dejó en manos del gobierno la definición exacta de esos límites y por ello el Departamento de Estado envió ayer por la noche nuevas directrices para informar sobre cómo implementar la orden ejecutiva de Trump. Esas directrices establecen que los que quieran ingresar en Estados Unidos deberán demostrar una relación con padres, cónyuges, hijos, yernos, nueras o hermanos que ya estén en territorio estadounidense. Quedando apartados de esa categoría de familiares cercanos, los abuelos, nietos, tíos, sobrinos y primos, que no podrán servir de ancla a sus familiares en el exterior para tramitar su entrada. Bueno, pues el presidente Donald Trump volvió a sacudir el mundo con un video que él publicó en su cuenta de Twitter, eh, simulando, dándole una golpiza a la cadena de televisión CNN, mírenlo ahí, vamos a escuchar el audio. El, ese, ese video que subió el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter, pues ha recibido cientos de miles de retweets, likes y comentarios. Incluso hay muchos que le han escrito a, a Twitter para que suspenda la cuenta del presidente Donald Trump y Twitter se ha negado a acceder a suspender la cuenta del presidente Donald Trump. Eh, más, te, te acabo de enviar el video de Sergio Tulio Castaño, lo que él dijo hace aproximadamente un mes sobre las plantas al carbón Punta Catalina y lo que dijo en el día de hoy. Si pudiéramos ver primero el último pedazo donde él habló en las, en las declaraciones que dio el viernes y después ver ahí mismo lo que dijo un mes antes. Si no, vamos a ver lo que dijo hace aproximadamente un mes. Así que, para que podamos tener una idea de cómo ha, ha venido este proceso de licitación. Antes de... Míralo ahí, vamos a escucharlo. Voy a Punta Catalina y te voy a decir por qué. Porque Odebrecht ha dicho que los sobornos los dio del 2001 al 2014. Y esa obra de Punta Catalina se contrató durante el periodo en que Odebrecht ha declarado que dio los sobornos, Pero sucede que la ley de compras y contrataciones, es la ley la que dice, que cuando se dan situaciones como esta, la empresa que ganó la licitación, cuando se dan situaciones como esta, tiene que ser sorprendida. No fue la fundación que dijo que se sorprendiera. No, es la ley. Es que eso es lo que dice la ley. Pero entonces la misma, si sí, sí es la que está incumpliendo la ley, bueno, pero es que o llevando a cosas. la violación de la ley. ¿Está entiendes? Entonces nosotros tenemos que aquí enmarcarnos, en el marco de una ley, en principio, en principio, que es real y efectivamente tiene una serie de incongruencias, y que para mí, eso lo digo de manera responsable, se ha convertido en la herramienta de financiar el sistema político en la República Dominicana. El problema que tenemos ahora urgente es un escándalo internacional que le ha venido encima a las autoridades judiciales dominicanas. Entonces, que, que no le van a quedar entonces, de otra. Mi pregunta. ¿eh? Tarde o mi, temprano mi no pregunta, le van a quedar de otra. Espérate. Mi, mi pregunta espérate, a ti, es, no, pero déjame preguntarte. No, no, no, pero déjame decirte, no, no, no, pero déjame decirte no, pues dime, que no le va a quedar de otra que no sea el de real y efectivamente construir un expediente. Ahora, la investigación que está haciendo el procurador es. Ya ustedes vieron cómo el hombre se echó para atrás y donde dijo, dijo, dijo, dijo Diego. No sé qué callo desde los dedos que le habrán pisado a este señor. Vámonos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a la parte final de este programa. No se vayan. Excelente reflexión. Eh, a veces hay cosas que nosotros no le encontramos valor, que nos llegan a nuestras manos. Y por no tomarnos el tiempo de analizarlas y revisarlas, pues dejamos de recibir la bendición que nos envía Dios. Eh, durante el día de ayer, desaprensivos, pues incendiaron el vertedero de Rafay en la ciudad de Santiago. Y la, una brigada de los bomberos, pues tuvo que interferir eh, para apagar este fuego, un fuego que causa mucha molestia, mucho malestar en la ciudad de Santiago, ya que esa humareda pues, se mete a las casas y no permite que los municipios de Santiago pues, puedan desarrollar sus actividades diarias con normalidad. Y miren eh, cómo el alcalde de Santiago, el licenciado Abel Martínez, de manera personal se encuentra se encontraba dirigiendo los trabajos de apagar este fuego mírenlo ahí eso la, de, de verdad que ese es el nuevo liderazgo que tenemos que valorar y a eso es que, que aspiramos a que nuestros líderes políticos pues entiendan que andamos buscando líderes que sean que sean empoderados capaces de Capaces de tomar la iniciativa para que nosotros pues podamos seguirlos a ellos. Eso es lo que en realidad el, los dominicanos aspiramos, a tener un liderazgo político que predique el ejemplo, que, que predique el ejemplo y que nosotros pues podamos seguirlo. No se ha perdido todo con la partidocracia dominicana, pues tenemos mucha gente joven como el alcalde Kelvin Cruz, David Collado, tenemos a algunos regidores que mañana vamos a ver en qué consiste la función que desarrollan los regidores. Tenemos 12 regidores que ganan 100 mil pesos cada uno. 1.200.000 pesos. Cuando usted toma y dice, bueno, 1.200.000 pesos. 1.200.000 pesos que paga el pueblo de La Vega. Eh, al año son 14.400.000. En cuatro años de gestión, estamos hablando de que son 57.600.000 pesos. ¿Qué recibimos nosotros a cambio de los regidores? Mañana vamos a analizar eso. y Porque también una cosa es la descripción. Después esto, porque ser un regidor es un empleo, igual que cualquier otro empleo. Hay que ver si dentro de sus descripciones, pues nosotros como ciudadanía le pedimos más, que se empoderen más. Pues no podemos pagar 57.600.000 pesos en cuatro años cuando con ese dinero se pueden construir cuatro o cinco canchas de baloncesto. Un play de pelota. Eh, un play de pelota lo único que se lleva es el terreno comprar un terreno y el gobierno dona el terreno si es para un play de pelota. Es más, con ese dinero se inicia una, una... Si el ayuntamiento de La Vega aporta ese dinero al gobierno, mira, yo pongo 57 millones para que iniciemos el Curve UAS. Ya ahí eso sería un 20, un 25% de lo que llevaría una nueva UAS. Así que nosotros en, creemos de que la nueva ley de partidos políticos arroje luz y pues renueve la partidocracia de la República Dominicana. Actualmente, eh, hay ya se revisaron todas las todos los acápites de la nueva ley de partido y solamente hay un tranque o no un tranque, se están debatiendo las últimas dos propuestas del PLD, que es sobre las elecciones internas y el padrón electoral. Eh, el sector que encabeza el presidente Danilo Medina aspira a que se haga con el padrón abierto de la Junta. O sea, todos los que están inscritos a votar, voten en las elecciones internas de todos los partidos. Y el sector que representa al expresidente Leonel Fernández, aspira a que sea con el padrón de los partidos. Bueno, si se hace el padrón, con el padrón de la Junta de manera abierta, se estaría abriendo la posibilidad de que todo el mundo en la República Dominicana incida en el candidato que debería llevar un partido, esa es la parte positiva. La parte negativa es que usted como partido puede incidir en el candidato que lleve su partido. O sea, usted puede elegir el contrincante con el cual usted quiere pelear en el terreno de juego, lo cual podría ser una arma sumamente peligrosa para los partidos políticos. Eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. Pues esperamos que haya disfrutado de este contenido. Mañana, pues venimos con muchos temas interesantes. Vamos a, hacer, vamos a ver... Eh, Vamos a ver el tema de los regidores, vamos a ver un poco del presupuesto del ayuntamiento, uno de, la, el, uno de los ayuntamientos con mayor transparencia que hemos tenido, entre otros temas de sumamente interés. Gracias por la sintonía, que Dios le bendiga y nos vemos mañana.